Se demuestra, por un lado, la incapacidad de gestión de este Gobierno. No sé si están teniendo problemas de negociarlo con su socio prioritario de Vox. No sé si lo que está ocurriendo es esto. Porque, desde luego, a los grupos de la izquierda Zaragoza en Común no nos han convocado. Nos tememos que estén discutiendo de cuándo van a ser y cuántos van a ser los recortes que va a haber en políticas sociales. Y lo que exigimos es que se cumpla el mandato del Pleno Municipal que nos convoquen a los seis grupos a negociar y decir que también el viernes nosotros les entregamos por escrito nuestras propuestas.